otro punto más la idea de ciencias sociales todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias, son ciencias tal como se explican hoy en día son ciencias sociales izquierdistas escritas eh, no, me lo he dicho izquierdistas no, estatistas por ejemplo mirar al el viejo, viejo anarquista conservador Peter Sorokin si lo conocen Achaques y manías de la sociología contemporánea. Por ejemplo, es pues una crítica de, la, de, las, de las ciencias sociales modernas, diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo. Por supuesto, Status Parson lo metió en una esquina en el despacho y no lo dejó, no, está totalmente oculto, no se estudia en una parte. Stanislav Andresky este es libertario, por eso pues no lo voy a citar. En, las ciencias sociales como forma de brujería, no sé si lo conoce alguno. Es un sociólogo, un sociólogo inglés, creo que militaba en el Partido Libertario Británico, pero es muy libertario, también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales, como si se basen en unas ciencias de sociales. ¿Pero qué me interesa más? Charles Wright Mills, La Imaginación Sociológica, otro libro brutal. Charles Wright Mills es un tipo muy interesante, porque es un marxista, pero también va en esta línea. Tiene un libro precioso también que se llama La élite del Poder. Que explica también cómo está gobernado Estados Unidos, cómo son las conexiones entre las élites y, las élites, las élites y el Estado. ¿no? Y cómo el Estado da favores a sus amiguitos, o los quita, etc. Pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista, de que son las élites económicas que dominan al Estado. No al revés. No al revés. Y eso es lo que me interesa destacar. Pero Miles es muy interesante. Como sabemos todos, las ciencias sociales, todas más o menos, tienen, tal como se estudian hoy, tienen, son estatucéntricas. Ciencia política, no digamos. Ciencia política a día de hoy es la teología de la democracia. Entonces, ¿qué estudia ciencia política? Pues estudias elecciones, partidos, todo el aparato, de, todo el aparato que rodea al, al Estado moderno de, de poder lo va explicando. Los gobiernos, cómo son las elecciones, cómo cálculos electorales, es, es, es una especie de teología del sistema. La sociología o la economía, por ejemplo, es un en el sentido que piensan siempre en actores nacionales hasta cuando vemos estadísticas vemos el libro de Piquet Está muy deuda, vemos. entonces España tal, el Estado en lo que medimos es un Estado la sociedad lo que mide es el comportamiento sexual del español, el comportamiento de consumo del gallego, el comportamiento vamos viendo siempre comunidades políticas y un territorio si es un territorio me dirán no tiene ningún tipo de lógica de hecho, este puede ser un barrio de, puede ser un barrio de, de, de Suiza, perfectamente sin ¿Qué lógica tiene usar el Estado para medir estas cosas? Pues no, pues siempre se usa, todo Estado céntrico Y todas las medidas, indicadores, etc. se usan la economía aún más todo, Todos los cálculos que hacemos económicos Y son a nivel de Estado, si, exportación, exportación, etc. No, no miramos en clave individual Ni nosotros mismos y Estamos subyugados por la estadística Y estamos siempre comparando estas cosas Pero la... Disciplina por excelencia más socialista, más es la sociología, y lo que se dedica a criticar El carácter estatista y defensor del, del sistema que tienen las ciencias sociales y, muy en especial, la sociología. Y este libro es muy, muy brillante. más critica hasta con Parsons, critica el lenguaje. Cuando hablamos antes de la. El, el, es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales. Es decir, que es una, es una, es una, es una idea que yo creo que también tiene cierto. Cierto idea, cierta idea estatista, vamos a ver, ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿Para conocer las olas o para dominar? ¿Para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿Para qué queremos saber eh, las presiones, la física? ¿Para qué queremos conocer las leyes? Para dominarlas, para hacer artilugios, artefactos que lo dominen, para poder a, actuar con el átomo, para generar energía, para poder eh, que los aviones vuelen. Queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla y sabemos que tal cosa explota, pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo, ¿no? o, o, o que encienda un motor cuando nosotros le mandemos, etc. Entonces, quiere este para es que queremos entender la sociedad, no va a dominarla muy bien así es, Entonces, por, eso, por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura formalizada, matematizada, etc para, para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla eso es básicamente el objetivo último, no es conocer no es la ciencia por la ciencia, conocimiento por conocimiento, y es bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto que usan los científicos sociales que es un lenguaje absolutamente ininteligible aquí en este libro, eh, Mills hace lo mismo que hace Hadid con, con, con la teoría general. Hadid, en el de la ciencia y economía, que recomiendo en su secuela del profesor Rayo, que tiene un título parecido, o sea, he inspirado en él... ¿Qué hace él? Coge a Keynes, lo toma y lo empieza a leer, lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada. Pues, pues, él hace lo mismo, toma los libros de Talcott Parsons, que son el sociólogo así de cabecera, los traduce al cristiano, dice que no dicen nada y no dicen nada, que todo lo que dice se puede traducir en un párrafo y explica cuál es el párrafo y fuera de eso no hay nada. Pero Talcott Parsons, si leen ustedes a Talcott Parsons, ve que es un ser absolutamente ilegible. Prueben, a, les aconsejo el experimento, cogen unas páginas al azar a ver si entienden algo, no entienden nada. Pero es deliberado, porque cuanto peor se entiende una cosa, más caso se le hace. Y Lo explicó muy bien, eh, y lo explicó Alvin Gulden en un trabajo, en un capítulo que se llama La Sociología Olátea de Escribir Malos. Los solos, solos, se sí, le hace caso a aquello que no entendemos. Solo consideramos brillante, científico y elevado a aquello que no entendemos. A las personas que nos hablan con un lenguaje próximo, que, no, que entendemos lo que dicen, no se les hace caso. para ah, para Es una persona así que, que, no tiene, que no tiene idea de nada. Hasta yo lo entiendo. Pero eso viene del eso sistema escolar, porque el sistema escolar nos enseña a humillarnos. Es decir, que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es lo que viene de arriba. Entonces, cuanto más difícil sea de entender lo de arriba, más listo parece. Y eso viene, viene de ahí. Entonces, respetamos instintivamente a, a lo que no entendemos. Los que son filósofos que prueban a leer a Habermas o a Jorge o gente de este estilo tampoco dicen nada. Pero. Son. Es, es, y ya este punto, ya este epígrafe. Es lo que decía Galbraith de Keynes. Dice Galbraith en Economía y Subversión. Dice, tiene un capítulo hablando del keynesianismo en América. Y dice: que el keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende. Y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende. De tan difícil que era, dice: uy, esto debe ser una cosa más elevada. Ya está fuera de mi comprensión. Esto debe ser cierto. ¿ves? Y funciona. No, no, es que lo dice. No lo digo yo. Lo dice, un lo dice, lo dice Galbraith y lo dice claramente. Y es verdad. Mire, si roban, no necesitan intermediarios para ser leídos. Profesor Rayo no necesita intermediarios para ser leídos. Es que las personas que, que supuestamente. Piquetti sí. <risa> Piquetti es un ladrillo y por eso se le hace caso. Por eso se le hace caso. Es que no, no es, por eso, por eso digo, es así. Como nadie dice, oh, no, se queda no, capital, acumulación de capital a lo largo del tiempo. Es que claro, algunas cosas son muy, muy elevadas. <risa> Entonces, ya le hacemos caso y esto viene del, del propio sistema escolar Lasky, el señor Lasky tiene un libro precioso se llama Los peligros de la obediencia es un libro muy pequeñito, tiene 70 páginas pero es un libro absolutamente libertario, es escrito por un socialista declarado muy próximo, muy próximo al comunismo, en épocas comunistas y es un libro absolutamente interesante, qué nos dice el viejo Jaro Lasky? ¿qué nos dice el viejo Jaro Lasky? Uno, El Estado existe porque lo consentimos porque creemos en él, porque lo adoramos, porque, lo, porque somos conscientes de él. O sea, porque en última instancia el poder siempre es una cosa de consentimiento. Si la gente deja de obedecer al poder, el poder se derrumba sin, sin exclusión alguna. Y eso lo explica, lo explica él muy bien. Y que hay un derecho a la desobediencia. Dos. Que quien se opone al Estado, y lo dice él, no es, es considerado como un loco si me explico, si ustedes, a veces a mí me pasa, o me pasaba mucho, cuando yo explicaba estas teorías y así no me decían, basto, estás equivocado, por esto, por esto, por esto no, no me decían, bueno, aquí en tu argumento sobre el tamaño del estado, no es correcto tu, tu argumento sobre el cálculo económico, sobre la economía o así, o sobre el estado es incorrecto por esto, por esto, decían, estás loco, y así, ¿a qué pasa? muchas veces o sea y esto es una, es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial, que, no, que es la que se enseña en las escuelas en los medios de comunicación oficiales, no es, está equivocado, está loco. Y eso lo dice muy bien Lasky, y es verdad. O se al Estado y no, no le dirán, está equivocado, discutamos, no, está loco, está por acá. A que sí, pruébalo bueno, una vez a decirlo. Y a que la respuesta es esa, no es, la respu no es una respuesta razonada. Y esto lo explica muy bien Lasky. Y el último ya, ¿no? ya supongo que me voy a poner así místico. <risa> Lasky nos enseña que un individuo que le plantea cara al Estado que, que se enfrente a él, el Estado no puede comer. Y eso es la, la lección que nos deja. Y, y hay muchos ejemplos en la historia de gente que le plantea cara al Estado puede perseguir, pero frente a ciudadanos decididos, el Estado no puede hacerlo. Gracias.